Es abrir la puerta de la casa y salir y hacer a presentarse. Y entonces ya se ve que alguien surge en el campo público y empieza a ser un factor de cambio. Y entonces, como el sistema tiene muchos intereses y estructuras y aparece, o la que aparece. Llama la atención y al mismo tiempo se mortaliza sobre él o ella pues, los ataques de aquellos que ejercían el poder y por eso que es el que puede sufrir primero. La acción dorada es 141, y vamos a empezar ahí: construye las instituciones. Y despliega el mundo justamente dentro del discurso, de filosofía y derecho, donde ya estamos también avanzados en el curso. Ahora se trata de el cambio de la instituciones Se lo en derecho y ahí todo un mundo sobre el derecho. Aquí no hay que es algo mucho más amplio porque es lo ético que tiene referencia a lo político, a lo económico, a lo familiar, sexual, erótico, de género, a lo de la raza. Mil, mil no, pero muchos campos prácticos. Y cuando uno entra en uno puede dedicarse trimestres enteros a, a trabajar un solo campo. Ahora estamos en la ética es la teoría general de todos los campos prácticos entonces aquí estoy a nivel ético pero cuando me meto a un campo político y en él a la esfera del derecho puedo hacer toda una filosofía del derecho exactamente lo mismo práctica de liberación y de construcción institucional del derecho miren, por ejemplo hemos se ha listado una relatado y aprobado en principio una constitución de la Ciudad de México ustedes eligieron a representantes fueron 60 el 40 no son de la, gente, la gente federal, lo nombró el gobierno central por fuera, es decir, ya no fue un congreso constituyente, sino fue un congreso semi -constituyente, porque hubo extranjeros del distrito que se metieron por la ventana, o no se nos, sino lo metieron para que no pudiéramos hacer las reformas que el distrito federal, que es lo más progresista del Estado mexicano, podría hacer entonces se cortó con solo el 60% y en ellos de distintos partidos dos más importantes se logró sin embargo una constitución que tiene algunos puntos realmente de avanzada pues ahora lo objetan algunos participantes de afuera y se pone entonces al Suprema Corte de Justicia o al Congreso Nacional a que corrija la Constitución del Distrito Federal como la Asamblea Constituyente lo hizo. Puede decir, primero no dejaron que se reunieran realmente los representantes de la ciudad y después que hace la Constitución, ahora le objetan que es anticonstitucional. Pero antes, ¿constitucional de qué? De la constitución del país. ¿Ah? ¿Se ven? Entonces, el país tiene una constitución, pero hay muchos estados y ahora el Distrito Federal puede hacer que fuera uno de los estados, hay muchos más y es que hace una constitución y esa constitución tiene novedades y si tiene novedades quiere decir que en algunos puntos no es lo mismo que la constitución del 17 porque es nueva y justamente lo interesante es que pueda innovar para que cuando tengamos que cambiar dentro de poco la constitución del país Podamos entonces a hacer otra constitución mejor en una situación más avanzada de México. Pero decir que esta constitución es anticonstitucional es obvio, porque la constitución actual es vieja y esta es nueva. Entonces, como si usted hace una casa y dice: No, no, esta casa no funciona. Porque es una casa nueva y la vamos a corregir según las casas viejas de la colonia del Valle, eh, de Y esta ya es una arquitectura moderna. Ah, no, le tiene usted que poner los postiches en Arte de Co para que es, sea constitucional. No puede ser. Si es nueva, es nueva, no puede ser la antigua. ¿Qué van a hacer? van a cortar. No sé cuáles son las objeciones porque no se han hecho públicas, pero por ahí se escucha que, por ejemplo, en la nueva Constitución, de manera inesperada, yo hasta pude influ influenciar en algo, pero creía que eso lo no si iba a poder hacer, está la revocación del mandato. Significa que a los seis, de seis años, a los tres, la ciudadanía en proporción del 5 8 no sé cómo cerrar la constitución puede llamar un referendo y decir el jefe de gobierno está mal votamos y si el 51 por dice está mal ¡guau! se lo rebota, llega este gobernador o, o jefe de ejecutivo federal o presidente de la república y se tiene que elegir a otro a los tres años no seis para no, a antecedente porque eso lo hace el Distrito Federal pero ya, ya vale como antecedente que lo tome otro Estado y que se lo tome el Estado Nacional entonces ¿qué van a hacer? quieren que no sea además los jueces tampoco lo elige el Poder Legislativo y Ejecutivo lo elige otra instancia por lo tanto, los jueces pueden juzgar a un diputado o al presidente de la República porque no depende de ellos en el caso que esta ley del, del Distrito Federal se hiciera en todo el país. Para ejemplo, puede decir: se quiere innovar y no se permite. ¿Ven? Estamos en esa situación hoy. para usted ni se entera, no sabe ni qué salió de la constitución, ni lo que están haciendo, bueno, sí, la historia, y después andan mal las cosas, y ustedes, ah, qué mal que andan, y qué hiciste, pues nada, y bueno, pues, aguántate, ¿Eh? si no hiciste nada, pues, eh, ay, que no sabía, y bueno, uno va por la calle, y, y si van en dirección contraria y chocan con un auto, ah, no sabía qué dirección tenía esta calle, ah, pues entonces no anden alto auto. Porque en principio tiene que saber la dirección de las calles. Y si no, véalo antes de entrar a la calle. Este ciudadano mexicano debe conocer las cosas, si no, entonces después pues ya no podemos quejar Ese es el tema. El tema es que. Hay una praxis nueva que rompe con las costumbres y, por lo tanto, recibe reacción. Pero el esquema eh, pues, está mal hecho, ¿no? No es así, sino que miren como es. Es justamente, de otra manera, es el sistema actual tiene una constitución en la base de la ley para todo el país ya hay estados lo que pasa es que ya hay un estado que está situándose en el futuro en un estado futuro entonces propone una constitución que ya no se funda del todo en la antigua ese es el problema porque está ya pensando en un sistema donde la sociedad sea mucho más activa y las representantes desde que suben a ejercer el poder delegado no el propio sino el que el pueblo le de delega debe saber que a los tres años ya les puede tocar la guillotina y entonces empieza a hacer buenas letras desde el comienzo porque si no lo van a revocar a los tres años entonces miren, ya se va a cuidar más va a tener más presencia y además, como va a haber más participación popular en los barrios y demás por constitución, la gente va a estar más atenta a lo que hace el representante no lo deja que actúa y después elige al siguiente bueno, el primer momento de la práctica de liberación es la acción que desmonta la acción moral y deconstruye las instituciones vigentes. Acuérdense de lo que es la moral. La moral es el sistema normativo del de el, de el sistema vigente. Y entonces cuando dijimos, alguien que es oprimido toma conciencia, pone en cuestión al tema del género. Así sea. Y claro, en este caso ya que a nivel del Estado provincial, no nacional, una nueva constitución como nuestra y ya quizás ser es un en un sistema futuro entra en contradicción con el anterior pero dejémoslo porque es complejo ya lo veremos después cómo funciona el primer momento de la praxis es deconstructivo del sistema se levanta contra la ley injusta que produce las víctimas y de fondo digo yo no más allá de fondo y del fundamento mire que interesante el fundamento de un sistema político actual republicano es la constitución entonces romper el fundamento es hacer una nueva constitución quiere decir que estamos en la paradoja de que una parte del todo crea un nuevo fundamento en, en contradicción con el fundamento de todo, que es antiguo, es la situación de nos encontramos. Y por eso este entonces, la praxis de la relación es una praxis de cambio. Salto porque ya lo leí. En esta segunda parte, los principios éticos, salto el paréntesis, devienen reales, obligan son exigentes en actos, se torna objetivo. Antes había principios morales, los principios morales son los del sistema vigente. Ahora van a ser principios críticos y los principios críticos normativos que obligan, les voy a llamar principios éticos. En tanto, negación práctica y teórico del sistema es ya o era ya un tiempo peligroso cuando lo pensaba. Ahora el peligro es el cuanto tal, y por eso es todo lo que Walter Benjamin llama, y ya lo he dicho más de una vez, un tiempo especial: el kairos. No es el griego el kairos, que es el tiempo normal del sistema. Entonces, el tiempo normal del sistema <risa> es un tiempo cotidiano, pacífico, pero de pronto se rompe esto y se intenta pasar a un nuevo sistema. Entonces, ese es el momento del peligro, es el momento, ahora sí, y algo había pensado cómo cambiar a Nueva España y, y hacerla otra cosa distinta. Y un día se levanta y toca la campana. Salió de la casa, hizo un acto público. Mira, el, el, el cura tocó la campana y llamó al ejército. ¡Wow! Ese es el momento. El momento que lo pensaron. El real Y cuando le viene real, ahora ya es un hecho objetivo y es un hecho que empieza a cambiar la historia y por lo tanto entran en juego ahora todas las fuerzas en pro y en contra de su acción. que produce una ruptura de la historia con dos partes un antes y un después pero es la irrupción de alguien en lo público que hace quedar la historia hasta ahora una época y desde ese acto empieza una historia justamente es el pasaje de un sistema histórico a otro momento es lo que llamamos de emancipación nacional y los héroes de la patria y el 1810. Antes y después. Antes la época Después México independiente. Vamos. O por lo menos el México que empieza. Ese es el momento importante. Es el presente absoluto como instante en el que la eternidad se revela, el final se le llama este filósofo francés en el que me inspiro la epifanía o la gloria del infinito. Sobre este tema de la gloria del infinito. Me acuerdo que siendo profesor en Harvard, allá en Boston, o Massachusetts, en la reunión de profesores, pero en el comedor, le hablé con un profesor muy famoso, epistemólogo de la física y la matemática, que se llama Fatman. Alejandro Fatman. Y para admiración mía, en vez de hablar de la ciencia y otras cosas, resultó ser judío. Y entonces empezamos a hablar de temas y nos centramos en la discusión de qué significaba eso de la gloria del infinito. Un tema que a mí siempre me ha atraído por lo inesperado de su significado y su profundidad que lo que usa Levinas la gloria del infinito que está aquí en la página 141, tres líneas para abajo. Levinas lo llama la gloria del infinito para el Padre infinito es algo así como Dios, y es como la presencia de Dios en la historia, para Él y quizás para mí. Ese momento en que como la trascendencia irrumpe en la historia para destruir lo que el ser humano está destruyendo, Es decir, es como si Dios tuviese un proyecto de realización feliz de la humanidad. Pero el ser humano dominando a otro ser humano organiza un sistema y un sistema de dominación y hace infeliz a mucha gente. Y entonces como si irrumpiera nuevamente en la historia del Creador que, que ha creado el mundo para que el ser humano se realice, para romper el sistema que está haciendo infeliz a gran cantidad de gente. Es como si interviniera la historia, para relanzar la historia y poder destruir este sistema que es causa del mal, la erupción del infinito. Es el momento en que Washington, digo Washington porque como a veces no está unido, y para eso digo... Fidel Castro dice, ah, claro, un cubano, rebutoso. ¿Quién? Barbaridad. No, no, no lo nombra Fidel Castro, nombra Guasco. Y entonces en todos los americanos dicen, mucho gusto y respeto es un tema serio. Si digo Fidel Castro, no es serio. Pero no es lo mismo. Porque Fidel Castro es Washington de Cuba, y Washington es el Fidel Castro de Estados Unidos. Pero como a veces no lo saben, digo, Washington, ¿están de acuerdo? Muy bien. Y en el momento en que Washington organiza sus jueces en el Common de Boston, Common es un terreno. que en las ciudades pequeñas, eran los pueblitos en Estados Unidos, tenían un terreno, una gran plaza, pero de hectáreas donde iban a trabajar y producían, sobre todo alimentos y demás, que se repartía la comunidad. Era un momento de trabajo comunitario, por eso le llaman el coma. Era interesante porque hasta en los, entre los indios existe lo mismo. Un trabajo gratis que se hace por la comunidad. Y en ese lugar, Washington empezó a entrenar a los jóvenes para saber tirar un tiro y hacer un pequeño ejército para oponerse a los ingleses, que va a ser el origen de la independencia norteamericana. Es el momento en que Washington organiza su fuerzas en el joven de Boston. Cuando Hidalgo llama con sus campanas de la iglesia de Dolores a la organización de un ejército. Ya se encuentra que estamos en Estados Unidos, hablo de Washington, pero también Hidalgo. Le entero que es Hidalgo. No solo Washington, sino Hidalgo también. Claro, Hidalgo es el San Martín para un argentino en México o el Bolívar de un colombiano de Venezuela venezolanos en México y en cada país se adora a estos fundadores me acuerdo mi hijo que era chiquito, llegó a los 10 años a México y entonces dice papá, mirá hoy todos los chicos se rieron, porque yo pregunté ¿quién es Hidalgo? él venía de afuera pero no estaba cubierto dijo ellos no saben quién es San Martín Ah, bueno, se sabe defender <risa> porque nosotros hablamos de nuestro y, y no conocemos a veces los otros héroes de los otros lugares yo cito uno del centro y otro de la periferia es el tiempo en el que ya no es posible el retorno sino por traición Y Hidalgo podría haber dicho cuando van a fusilar no, no, no, no. que Pido perdón, quiero venerar al rey y dejo la lucha. Y no lo hubieran fusilado, pero él estaría muerto. Prefirió morir a traicionar, por eso no hay retorno. Pero si sí hay retorno posible, sí, es la traición. Pero ya no sirve la persona, ha sido destituida. Es el como si no una palabra griega, Osme. Hidalgo, desde el momento que toca la campana, es otro personaje, ya no es el cura. Ahora es el jefe de un proceso. Ahora, cuando se mira el espejo, ya no es Hidalgo, es un jefe. Puedes decir, ya la gente lo considera de una manera, que se hace imagen para él a la que él ya debe ser fiel. Ahora es el pueblo el que le exige a él ser fiel a lo que él se jugó cuando tomó la campana. Toda su vida es como si no fuera la misma. Es como si no se pudiera vivir en el mundo y se hubiera perdido el sentido habitual de las cosas del proyecto cotidiano, la muerte posible ronda en el horizonte y le transmite, transfiere en cada instante el sentido de lo sagrado de los santos del de fin de fines. en cualquier momento lo puede matar. Entonces, cada día, es un día eterno. Por eso que son instantes donde la vida cotidiana pierde el sentido y se transforma en algo muy distinto. Que una añora después, cuando ha dejado de vivir esa situación, que tiempos dramáticos, donde uno también estaba elevado a otro nivel. Se pasa de la interpretación de los signos negativos del sistema criticado a la deconstrucción real de la objetividad empírica, porque se empieza una lucha. Yo tengo un alumno aquí en la metro que es electricista, del sindicato electricista que fue suprimido en México, y es un joven muy cansante y que cuando le cerraron la compañía de electricidad lo echaron toda la calle para, para destruir el sindicato y él sigue luchando por aquello pero además dijo voy a aprovechar el tiempo y, y ya va por el quinto trimestre de filosofía un electricista filósofo ¿no? <risa> pero yo cada vez que lo veo y lo tengo en clase cuando explico estos casos digo nuestro compañero, él es un héroe porque sigue luchando por el sindicato y, y, y se ha jugado otros ya buscan otro, otro trabajo otros eh, entraron a la CFE, pero hay un grupo de 15.000 que siguen resistiendo para que se les lo que tenían el derecho ellos son los héroes son los hidalgos hoy así que cuando yo explico no le tengo que explicar muchas cosas a él, él lo entiende rápido, lo aplica a su vida y entiende el tema la ruptura es el momento en que se produce la ruptura también de lo que va a significar el pueblo porque el pueblo puede ser el pueblo mexicano son todos los habitantes del territorio. Pero el bloque social de los oprimidos no es el pueblo. Son los oprimidos. Y hay los que lo oprimen y son el antifolvo. Ahí se produce una diferencia entre los que están oprimidos y luchan por un mejor sistema y de los que se aprovechan del sistema. Entonces es una ruptura la metáfora enuncia claramente la lógica de los acontecimientos. Hay un autor francés, se llama Bayou, profesor de la Sorbona, que habla del, de en francés, el acontecimiento es un acontecimiento justamente que se produce en un momento y que cambia la historia esa ruptura es el acontecimiento El 1810 septiembre es una ruptura y es un acontecimiento fundacional del nuevo sistema porque aunque está afincado en los oprimidos es el comienzo del sistema futuro de México ya no será una España y ese hace todo un trabajo, dos tomazos, en sentido del acontecimiento. Como en el mundo hay una situación y esa situación deviene un acontecimiento y ese acontecimiento cambia la vida completamente de los actores de ese acontecimiento. Todo comienza por la interpilación al dominador. Y, y metafóricamente traigo un texto semita. Metafóricamente, y que me sirve a la filosofía. Deja salir a mi pueblo. Le dice Moisés al faraón. Le dice, y al rey de España. Porque Faraón es cualquier dominador y Moisés es cualquier liberador en la historia. La historia se relee en cada etapa. Yo la releo y, y cambia a los faraones, pero no cambia la estructura del acontecimiento. Deja salir a mi pueblo. Pero los opresores aumentan los sufrimientos de los esclavos explotados y por lo que es el hiperdulo esta es una palabra que usa Giorgio Agamben un autor italiano que vive ahora profesor de, de Venecia muy importante filósofo político Agamben entonces él usa la palabra que okay. sería el griego hiper duro es el esclavo y el oprimido pero el hiper es como el esclavo o el oprimido por excelencia es Hidalgo Hidalgo toma la representación de los oprimidos toca la campana y con eso es justamente la figura mítica metafórica de Moisés y Moisés de un libro que se llama Éxodo y sabe que en cualquier lado en inglés dice exit que significa salida viene del griego todos camino ex, desde éxodo es el camino que viene desde la opresión hacia la liberación el libro del éxodo es un libro mítico de la, de un pueblo que siendo esclavo se libera no crean ustedes que fue en Egipto no crean ustedes que fue en la época de Ramsés. Además, Moisés es un nombre egipcio y no hebreo. Moisés, Ramsés es egipcio. Lo que pasa es que es un relato mítico de la liberación de un pueblo. Parece que históricamente era en el siglo XII que las montañas de Israel un grupo de jueces se llamaban, o si ustedes quieren guerrilleros, luchaban contra los indios europeos los que tenían armas de hierro. Y por eso la épica historia de que estaban los europeos con sus armas de hierro, sus corazas y todo, y, y enfrente de ellos estaban los pueblos palestinos, uno de, de sus tribus que se llamaban los hibristas y se enfrenta a una batalla, pero en vez de enfrentarse, dice, pues mejor hagamos que un filisteo y un hebreo se enfrenten y el que gana ganó la batalla. Los filisteos tenían un monstruo enorme que se llamaba Goliath, y los palestinos, porque Israel era una de las tribus palestinas. No tenía a nadie que pudiera ya, pero lo aceptaron y bueno, ya estamos perdidos, pero lo aceptan. Y entonces estaban los dos ejércitos y sale un gran soldado introeuropeo del hierro. Y, y, y quién ahora sale de los palestinos que estaban en las montañas pues nada, todos ando Y sale un joven de unos 20 y tantos años y, y sale así como está pues, más y lo enfrenta al, al gran guerrero. ¿Se lo he contado ya los ¿No? Bueno, usted lo ha escuchado mil veces, lo voy a teatralizar hoy. Porque sale pues está, pero se va acercando y la, la gente dice lo va a cortar en cinco pedazos al pobre muchacho. Pero iba muy seguro y cuando lo tiene a distancia de su onda nadie había visto que tenía una onda saca una piedra y como era pastor, tenía mucho tiempo y entonces ¿qué, qué hace el pastor? está mirando el cielo, contemplando las cosas sabias, se ve que él apuntaba pa y tiraba a 10 metros, a 20 metros a 30 metros y pegaba justo donde ponía su piedra cuando lo tiene a distancia, saca su piedra, ¡pah! y se la pone en la frente, y el monstruo cae vencido. Era el débil que vencía al fuego. La metáfora de la liberación de los pobres es una metáfora, pero una metáfora de la fuerza ética del que tiene la razón y de la corrupción del que tiene fuerza pero no tiene consigo la razón son historias no históricas son relatos míticos que después va a recibir mucha más. tradición en los pueblos semitas, y se va a pasar a los judíos y a los cristianos y a los maometanos, y, y hoy llega a las escuelas pero es una historia de este momento en que el oprimido empieza a salir. Y de ahí entonces, que ese hecho puntual es al mismo tiempo el otro hecho colectivo de las llamadas plagas, porque son luchas sociales. Y llega un punto en que hubo sangre por todo el país de Egipto. Era una revuelta social tremendo, hasta dijo el faraón fue asesinado y llevó la sangre hasta el nido entonces ya el poder dominador dice vaya y se va al pueblo a la tierra prometida ese esquema lo va a usar mucho Ernst un gran filósofo alemán en un libro que se llama el principio esperanza, y toma el mito de, de mosaico y lo explica de una manera extraordinaria, pero junto a otros muchos mitos de la humanidad. Dice, los mitos de los pueblos son los sueños despiertos de la humanidad, porque una al también tiene, fabrica sus mitos, y hasta se puede interpretar psicoanalíticamente nuestros mitos. Pero los mitos despiertos son los que se escriben y los pueblos conservan. Este es uno de los mitos de un momento clave: el momento en que los débiles vencen a los fuertes y comienza el cambio histórico en la lucha. Al comienzo es una lucha por el reconocimiento. Bueno, frecuentemente esto no basta. Hay un autor alemán se llama Honeck que dice: La lucha para ser reconocido. Pero si el dominador no me reconoce, ya. Si la mujer dice: Yo no, quiero votar en el siglo XIX en Londres y el varón le dice: Pues no votes, no le reconoce su derecho. ¿Qué va a hacer? va a luchar, va a seguir haciendo manifestaciones va, va a seguir haciendo movimientos hasta que le van a tener que conceder el voto es la lucha la lucha puede ser presión la lucha puede ser pacífica aún pero que se vea que uno no se entrega y eso es lo que hay que hacer en los momentos trágicos del pueblo con el que estamos viviendo frecuentemente eso no basta no se mueve el corazón del faraón. Es necesario transitar allí más allá del mero reconocimiento a la lucha, el grado de intensidad en el proceso. Hay que luchar, hay que oponerse, hay que mostrar que uno no está de acuerdo. Y eso es peligroso. Y eso en la vida es, no es fácil. Hasta profesionalmente no es fácil. Yo desde joven fui un filósofo crítico y me resultó muy difícil llegar a ser profesor. Me acuerdo cuando me presenté al primer concurso de la matematicidad para ser adjunto de profesor. Concurso. Y en un concurso muchas veces se presenta mucha gente, pero como sabíamos antecedentes, yo tenía dos doctorados en Europa, tenía dos licenciaturas, era jovencito que ya tenía mucho estudios No se presentó nadie más que yo. Dijo, bueno, no. Me presenté al concurso. A los tres días vino el secretario de la Junta. A casa. Lo vi y me di cuenta. Dije, no te preocupes. Dice, mira, Enrique ha declarado desierto, cierto decir bueno, sí, era el único candidato y no me dieron la cátedra <risa> y no para titular sino para adjunto, era asistente yo dije ¡ah! pues ya fracasé, y bueno seguí trabajando al mes siguiente el profesor de ética se fue y ahí no había gente que hubiera me presenté y gané el segundo y ahí de a poquito fui pero era duro no era fácil porque yo ya era crítico y mi filosofía era crítica y como era crítica pues no era aceptada y entonces no le interesaba tener un profesor así entonces no hago en lugar de otros, hablo en mi lugar. Bien, sigamos. 11-13. Estamos entonces ante la siempre repetida cuestión de la violencia. La violencia represora contra el derecho del otro y se enfrenta a la coacción legítima del oprimido que lucha por su liberación sin violar el derecho del otro Hidalgo se levanta contra el rey sí, pero no para violar los derechos del rey porque le simplemente dice no eres el rey nuestro porque nosotros teníamos nuestras autoridades y además tenemos derecho a nosotros nombrar nuestras autoridades así que te ha robado un derecho que no tienes no me levanto contra ti sino porque has sobrepasado tus derechos contra mis derecho. la violencia es el que usa la coacción contra el derecho del otro, es el rey es la conquista de América, eso es violencia fue contra el derecho de los indígenas que llegó Europa aquí y los españoles y ocupó esas tierras en nombre de la civilización o el cristianismo u otros motivos. Pero Bartolomé Las Casas, que era un hombre inteligente, dice, la única manera que ustedes podrían, nosotros los españoles, podríamos haber ocupado estas tierras es con argumentos racionales buenas maneras. Pero ellos, los indígenas, podrían haber tenido el derecho, tenían el derecho, de no aceptar los argumentos y no aceptar que los españoles ocuparan su tierra. Y dice Bartolomé en las casas, y si para estos ellos se armaran e hicieran una guerra, tendrían el derecho de hacerlo hasta el juicio final. Lo dice un español que se llamaba a las casas. Los indígenas tenían derecho a no aceptar los argumentos de los españoles con los que pensaban dominar. Pero no hicieron ningún argumento. Le mandaron sus caballos, sus perros y sus soldados su y los hicieron añicos a los ejércitos indígenas mintiéndole a, a muchos otros y haciendo aliados que estaban en contra de los aztecas y, y liquidando el imperio azteca pero también después liquidando a todos los que habían sido sus aliados y dominando ellos con violencia la violencia es contra el derecho del otro pero la defensa que eso Cuauhtémoc no, no era violencia era coacción legítima, era defensa. Entonces, ahí se planteó un tema ético. Porque se habla de una guerra justa, ¿no? No hay guerra justa. Toda guerra es siempre mala. Pero hay dos ejércitos. Y hay un ejército bueno y uno un malo. El bueno es el que defiende al inocente y no ataca. El malo es el que ataca. ¿Quién atacó? El que vino de afuera y fue español. El ejército azteca se defendió. Usó coacción, pero era ética. El español fue injusto, era un acto malo. porque Oprimió al otro contra su derecho. No toda coacción es mala. Hay que saber cuál es cuál, porque si un hígado, para organizar un ejército, tendría que ser un tipo malo. Mató españoles, pero él no los mató. Él quiso incentivizar el país, y los españoles mataban, y él tenía que defender al pueblo. Y entonces no quería matar, pero había muerto. Pero no era su intención, su intención era, váyanse se acabó, no hay nada más, pero ellos nos iban ahí porque sacaban de aquí muchas riquezas. Entonces, vean ustedes como ya podemos empezar a tratar muchos temas concretos y ver que no es como se encuentra tan rápido la cosa. La violencia es mala, la coacción que usó Hidalgo haciendo un ejército no fue violencia. Fue coacción legítima porque defendió a los inocentes que eran violentamente tratados. Bien, estamos ante la violencia represora del centro de Europa sobre todas las colonias de la Tierra. Y eso fue mi primer tema en Europa que empecé a trabajar. La modernidad Surge en Europa, pero al mismo tiempo surge la colonialidad. O es decir, Europa empieza a crecer desde el mundo colonial que explota. Y la primera colonia en serio fue México, de la modernidad. Entonces, ahí hay un tema actualísimo. Estoy en este momento escribiendo sobre eso. La modernidad. Hay que modernizarse futuro. Hay que estudiar qué es la modernidad, porque la modernidad tiene cosas muy notables y positivas, pero tiene cosas muy negativas y hay que también advertirlas. La extinción de las condiciones de la vida está produciendo la ciencia, la tecnología y la modernidad. ¿Cómo vamos a parar el aumento de la temperatura en la Tierra? ¿Cómo lo vamos a parar? Y si no paramos eso, la temperatura va a subir y va a llegar un momento que va a extinguir la vida. ¿Y cómo vamos a parar eso? Estamos juntos en medio del problema. Y entonces la ciencia descubre cosas. ¡Qué bello! ¡Qué importante! ¡Positivo! ¿cuáles son los efectos negativos? ecológicos produce aumento de la temperatura eso, ¿cómo lo vamos a evitar? no sabemos es que haber que cambiar todo el sistema hay que cambiar todo el sistema y entonces para hacer un nuevo sistema vamos a tener que revisar los principios de la ciencia y la tecnología y no, no se hace crítica de cómo estamos manejando la ciencia y sobre todo la tecnología y sobre todo a servicio de la economía que está al servicio del mercado. Y entonces, como yo, soy biólogo, o, o físico, o historiador, o literario, y no sé nada de economía, no sé al fin cómo llega lo que yo hago a la economía y cómo eso termina por ser aumento de temperatura de la tierra y extinción de la vida, no sé, porque es muy larga la cadena. Ah, bueno, el pensamiento crítico hace todo el proceso hasta llegar a saber por qué aumenta la temperatura y yo soy responsable en mi curso de literatura. Parece que no hay ninguna relación. Pero, 100 años de soledad de García de, de Gabriel, Gabriel García Márquez, si sí habla críticamente de eso es una literatura crítica porque habla de un pequeño pueblito de Colombia que estaba junto a la explotación petrolera y, y como no diciéndole hace una crítica al sistema quiere decir que sí tenía conciencia crítica y no era cualquier literatura y así lo demás o es decir todo lo que hacemos está relacionado y podemos conocer principio de transformación lucha significa el saber algo de estrategia aquí en la línea 6 del 11-13 es la estrategia del débil ante el fuerte como por ejemplo fue David entre Goliath yo no soy maoísta, pero tomo a Mao porque él sabía mucho de filosofía neoconfuciana neo es notable eh, Mao se tuvo una, una revolución socialista en China pero él era un maestro de escuela y antes que marxista fue neoconfuciano un filósofo, así. entonces muchas de las cosas que dice Mao son confusianas y no marxistas, pero en fin, lo dejo pero me sirve en este punto, él dice el Japón es fuerte la China es débil allá 1950, 40, pero el Japón es pequeño la China es muy grande. Entonces, si nos enfrentamos en una lucha, hay que hacer que la lucha sea prolongada. Porque como es chiquito y fuerte, va a atacar y va a intentar terminarnos inmediato. Pero si nosotros hacemos que la lucha se prolongue, el chiquito se agota. Y nosotros somos grandes, lo vamos a ir chupando. Entonces, eso es inteligencia práctica. La, que es la prolongada era ir muy despacio, y entonces él salió de, de la casa, hizo la gran marcha, años, perdió el 90% de su gente, y al fin volvió e hizo la revolución rusa, eh, China. Y usted era, bueno, fue de un país, pero es lo que es ahora China, el primer productor de mercancías en el mundo, ya superado Estados Y esto no lo hace solo por socialistas, lo hace primero que todo por China. Porque los chinos habían empezado la revolución industrial y después se durmieron, Entraban en crisis y Inglaterra tornó su relevo. Ahora vuelven los chinos. Digo esto porque quiere decir que un pueblo puede saber luchar y puede crecer. El oprimido debe ser inteligente para poder organizar los sistemas. Debe saber tener una estrategia. Y sí con ese en ese reflexión no hay que ser solamente moralista en el sentido de decir debo hacer algo el asunto es cómo lo hago y eso es un realismo crítico que hay que discutir a veces interviniendo en movimientos que no son perfectos pero son mejor que otros y los únicos posibles y entonces uno adhiere a algo que no es perfecto que sabe que es imperfecto pero no hay otro mejor Entremos por ahí para, por ahora, mejorar las cosas Pero es un realismo crítico porque se tiene que hacer en favor de los pobres 11.2 La inmentable inmoralidad Ahora viene el punto de la ética Dijimos que el sistema la compañera, ¿No tienes para escribir todo? No, sí pero no te hay... No, yo gente que la atención así, ah, porque si es que no lo entiendo... Yo voy a decir, usar también tenemos memoria mecánica. Como movemos la mano, también tenemos memoria. Hay gente que tiene más memoria mecánica, otro visual, otro auditiva, pero usar las tres es mejor. Entonces, tomando apunte no solo para tomar el apunte, sino para recordar mejor. Hay que tomar apunte. Vayan no aprendiendo. Inevitable inmoralidad. ¿En qué sentido? Que cuando Hidalgo se levanta, se levanta contra la moral realista, contra la moral que se funda. En obediencia al rey y él no cree en el rey, y no obedece al rey es un mal realista porque no es realista, y por lo tanto, la ley que le obliga a respetar al rey no la cumple. Más como le dije alguna vez en el breviario de Morelos, que Morelos tenía en la mano cuando lo fusilaron. Decía que lo fusilaron a Morelos, que tenía este breviario y su santa cruz en el Catepec por haberse levantado contra su Dios y su rey. Levantarse contra el rey era como levantarse contra Dios. Y eran curas, ¿cómo se van a levantar contra Dios? Y por eso Hidalgo decía: ¿de dónde viene ese nuevo dogma católico? Que yo tenga que adorar al rey, no, yo no creo en el rey, pero creo en Dios, no me digan que yo también leo a Dios, pero para ellos era lo mismo, creer en Dios que en el rey, y la ley se fundaba en obedecer al rey, pero él no lo obedecía, y esa era la obligación del sistema, era la norma, era la normatividad, por lo tanto, Hidalgo era ilegal. Lo he dicho mil veces. No respetó las leyes de la India. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? Es de cajón, ¿eh? Es de sentido común. No, no es de saber historia, es saber pensar. ¿Por qué Hidalgo no respetó las leyes de India, compañeros <risa> universitarios. Porque las impuso el rey, <risa> porque, porque las impuso la, la corona española, porque las impuso la corona española, porque las leyes de India incluyen el que debemos respetar al rey y si yo quiero liberarme del rey no puedo respetar la ley porque me obliga a respetar al rey, es de cajón en el sentido común entonces a no levantarse contra el rey era ilegal, estaba contra la ley pero además era inmoral porque estaba contra la moral del sistema como la hemos definido y quiero la moral del sistema la normatividad vigente, realista. Entonces miren qué notable, el héroe es necesariamente inmoral e ilegal. Y también lo fue un tal Jesucristo. Estaba en contra de la ley y en contra del sistema, por eso lo crucificaron. Lo que pasa es que los que se llaman cristianos, uff, eso hacen todo lo posible ¿eh? para que no los crucifiquen, por supuesto, pero ni saben quién tienen por fundador, porque el fundador sí que era alguien importante e interesante. Los sucesores son todos más o menos traidores, porque nadie lo va a crucificar no nos van a crucificar porque respetamos la ley y la moral vigente y al oprimido le sigo oprimido y yo que me salve y entonces no me van a crucificar si me juego por lo oprimido me pueden crucificar como el sindicato electricista o los padres de los 43 o, o todas las cosas que pasan en México ¿Se dan cuenta? Bueno ¿Qué pasó? Inmoral Y como ya les dije más de una vez Pero ahora lo repito En el 11.23 De la página 144 Ese es el tema que hoy se estudia Y que lo estudia especialmente El gran filósofo Italiano, Giorgio Arambe, en el caso de Pablo de Tarso. Entonces, como ya les dije una vez, pero lo vuelvo a repetir ahora, Pablo de Tarso escribe una carta a los romanos donde le dice a un grupito de semitas en Roma. La ley romana que justifica a los esclavos no es el principio de la justicia. Usted puede cumplir la ley y ser injusto, porque la ley dice que hay esclavos. ¿Eh? Es bueno, porque cumple la ley, pero tiene esclavos. ¿Cómo hacer para liberar al esclavo? Tengo que decir la ley es injusta. Ah, entonces la ley no es fundamento de... Justicia, con lo cual destruyó la legitimidad de la ley en sí misma la ley romana no fundaba la praxis de lo que criticaban a un imperio esclavista como la ley de India no justificaba el querer liberarse de España y el querer liberarse de España era en contra de la ley por lo tanto un acto de justicia como liberarse de España está en contra de la ley la ley no es el principio de la justicia ¿cuál es el principio? entonces dice Pablo es la fe pero cuidado ¿qué es la fe? la fe, ya lo he dicho más de una vez la fe es el afirmarse y creer que son los oprimidos como comunidad el fundamento del sistema futuro, el creer que son los actores transformadores de la historia, esa es la fe. Creen que pueden hacer el nuevo sistema. Cuando Gitarro tocó la campana, tenía fe de que iba rey a cambiar el sistema, pues si no hubiera tenido fe, no lo hubiera tocado, hubiera, hubiera dicho, estamos vencidos compañeros, soportemos las cosas, porque aquí no se salva nadie. Pero dijo, no, podemos luchar, tengo fe. Y eran unos pobres, como David pero le pegaron con la piedra en el sexo, ¿Por qué? Porque tenía razón. Entonces, Pablo de Tarso dice, el fundamento de la justicia no es la ley, porque puede ser injusta, pero es el consenso de los oprimidos que creen poder ser el fundamento de un nuevo sistema es un tipo bien interesante este Pablo pero estaba en el siglo II y los filósofos de los epicurios estoicos y demás del siglo III nos pasamos después de Rusaldo a Descartes en el siglo XVII del siglo III al XVII no hay filosofía pero Pablo de Tarso está en el siglo II y no es considerado filósofo hasta ahora ahora empezamos a considerarlo como un teórico filosófico lo hemos descubierto eso es lo que piensa Agamben, tal Taubes, Badiou y una cantidad de gente es un tema muy actual yo le llamo la paulomanía porque todos hablan de Pablo no en México, porque todavía no ha llegado el tema, pero en Estados Unidos, Francia y en algunos otros lugares. Ese es el tema. El que se plantea ante el sistema ya no puede respetar la ley injusta. Y miren qué interesante entonces con respecto a la nueva ley. La nueva ley, por ejemplo el Distrito Federal propone revocación del mandato. No puede la antigua ley aceptar esa nueva ley. La pone en cuestión. Y por eso que vamos a ver qué hacen. Todavía no sabemos. Antes del fin del trimestre vamos a saber qué pasó. No estamos hablando del futuro, estamos hablando actual. Esto está funcionando hoy. Es posible que la deroga y que hagan cambiar la Constitución del Distrito Federal y eliminen ese artículo. ¿Para qué? Para que nadie los ponga a ellos en cuestión. A todos los otros, que están mucho más atrás que el Distrito Federal, que es lo más progresista del país, y por lo tanto está innovando, pero ellos no quieren y nos van a volver para atrás. Por eso no nos quieren que tengamos Constitución. No los quieren, porque aquí la gente tiene más conciencia, tiene más sentido crítico. Se da cuenta porque los ve más de cerca. Mira, hay gente que está muy lejos, que está en el campo, que nunca ha visto cosas y entonces cree lo que dice el comisario, de Giraldo, o vaya a saber quién en el pueblito, y se traga las mentiras de de Televisa, pero ahora ya está medio en crisis hasta económicamente, porque ya no puede proponer el próximo candidato, ya se inventó uno y lo tenemos de presidente, pero ahora ya no sabe quién proponer el próximo y ya no tiene fuerza para imponernos. Además no saben quién poner. Vamos a ver quién sale como candidato que continúe con los costos del gasolinazo y la muerte de los 40 y todos los desastres que han hecho, todo eso influye en una elección. Creen que más se pueden hacer todas las cosas y todo el mundo tiene amnesia y, no se, y se olvida. No. La gente empieza a tener un poquito de memoria y las cosas están interesantes. La esclavitud en el sistema y la libertad ante el sistema. Puedes decir, cuando yo respeto la norma moral del sistema que incluye mi opresión, yo soy esclavo del sistema. Y cuando yo dejo de ser esclavo del sistema, me libero. Eso es lo que dice Pablo de Tarso. Cuando eres esclavo de la ley, era esclavo, pero cuando me liberé de la ley, me descubrí libre, y empecé a luchar por la libertad. Y entonces el esclavo dice, ¿por qué soy esclavo? Y porque nací esclavo, porque mi padre fue esclavo, yo soy esclavo por naturaleza. Pero si alguien le dice, ¿cómo vas a ser esclavo por naturaleza? Tú eres un ser humano, entonces se libera de ser esclavo de la ley y es ahora fundamento de una nueva ley. Y entonces cambia el sistema. Ese es el momento ético por excelencia, el que el esclavo se sienta libre. Puede decir, en la metáfora de la, del mito, un esclavo en Egipto, Vio pasar a Moisés y le dijo: Ayúdame. Si le dijo: Ayúdame, es porque ya no se sentía esclavo. Porque si no lo hubiera dicho, Buenos días, Señor Moisés. Acuérdense que le dijo el hijo del faraón en el mito. Pero si le pidió ayuda, es que ya estaba pensando ser. Ya estaba en otra situación, era como una salsa que ardía y no se consumía, era un contrasentido que un esclavo pidiera a otro ayuda para ser libre. Entonces ya no era esclavo, porque se pensaba libre. ¿Y qué hizo Moisés? Lo ayudó. Y entonces vino un mayordomo y lo mató y lo escondió debajo de la arena, y cuando descubrieron que Moisés había hecho esto, lo expulsan y se va al desierto. Es peligroso jugarse por el oprimido. Pero ahí entonces empieza otra historia, en la vuelta del desierto, criticando a Moisés que era de su familia, pero ahora era de su enemigo, porque era amigo del esclavo. Sus amigos eran el faraón y ahora son sus enemigos. Y los enemigos del faraón a los esclavos que se pretendían libertar. Ahora eran los amigos de Moisés. Eso yo lo trato en un artículo largo que edité en Jerusalén al siglo de nacimiento. De Manuel Levinas. Nació en 1905 y en 2005 nos invitaron algunos filósofos y entonces yo traté ese tema y el tema era el siguiente, Levinas siendo judío y habiendo descubierto el tema del otro pudo considerar en Israel al palestino su otro y le botó. no lo vio con claridad y entonces ahí yo hice una crítica a mi maestro Levinas en Jerusalén y la mitad estaba en favor y la otra mitad estaba en contra y me miraba feo <risa> en pleno Jerusalén, preguntarle a los judíos: ¿Hemos tratado al palestino como otro? que es justamente la exigencia del pensamiento semita. Fue eh, un momento tenso, pero yo no iba ahí a hablar de cualquier tema, sino hacer una conciencia ética en favor de los palestinos, de mi querido pueblo judío. Difícil, pero eso es funcional como funcionaban los profetas. Profesor, tengo una duda. Este, bueno, con respecto a lo que estaba de mencionar de Moisés, de Moisés, este, Moshe. Bueno, costumbre. Este, la clase pasada estábamos hablando de la diferencia entre liberación y emancipación. Pero, okay, ajá, no sí, pero después dijo algo, este, dijo una diferencia entre lo que es redención y lo que es salvación lo que pasa es que me quedé un poco ahí con espinita porque Franz Rosenzweig escribió su libro La Estrella de la Redención, pero digo ya no encuentro sentido, o es redención o qué es porque mencionaba que la redención es pagar a alguien para, la, para que liberara a un esclavo me parece que es eso, redención este, esa es una. Y la otra sí, bueno, con respecto al comentario que, que lo que menciono ahorita, claro, este, por supuesto que el, vamos, el, la gente en Israel que está en el poder, a un Benjamín Netanyahu por ejemplo, son las personas opresoras, por supuesto, eso no se puede negar, pero este, las personas, digamos, el otro 50% que estaba a favor, está a favor de, digamos, de un pueblo palestino, que debe de ser, es, es el judaísmo ortodoxo. Son los que realmente sí no tienen ni siquiera lo que se llama se voto, la credencial para votar vamos, porque están en contra de ese estado. Y bueno, yo ahí mi ese es un comentario. Uh -huh. Muy bien. Sí, no, esos temas ahí son. Orticar. Sí, sí, sí. Una cosa, ¿has ah, leído el spray de la salvación? Sí. ¿Los tres tomos o lugar? No, no, pues creo que salió un solo tomo en sígueme. En ah, sí, sí. Ahí también publiqué yo para ver al es un gran autor y muy difícil, porque es bravo. Redimir es, como tú dijiste, pagar el precio para liberar un esclavo. Sí. Si van a la, a la, la Real Academia, al diccionario, redimir, pagar el precio para liberar un esclavo. Eso es algo así como liberarlo. Justamente. Y la palabra liberación viene de ahí. Liberar es esclavo, Salvar es algo más amplio. Porque puede ser, ser, ser tomado en un sentido metafórico. Salvar de la enfermedad a alguien. Cumplirlo plenamente. Entonces, no, no es lo mismo salvación, que sería el, el poder recibir, en el caso de la tradición semita, la bendición de Dios como felicidad, uh -huh. eh, que liberar al esclavo. Entonces, redención es más acotado, es algo muy preciso. Uh -huh. Salvación es algo mucho más amplio. Pero también la salvación puede ser considerada como liberación, que significa salir de la esclavitud. Ciertamente yo de ahí saco, saco mis categorías que no son griegas, como casi toda la filosofía. Pero lo que pasa es que la filosofía griega, por ser indoeuropea, que son un tipo muy especial de pueblo, que ser los invasores, que tenían el caballo y el hierro. Es en la edad del hierro, los indoeuropeos, porque había una edad del bronce, donde todo se hacía con bronce, 2000-3000 mil, mil años antes de la era común. En el primer milenio ya se hacen presente los jinetes que invaden en la estepa Tepa con caballo y con armas de hierro, con arados de hierro con los instrumentos del manejo del caballo de hierro y sobre todo las herraduras de hierro el caballo sin la herradura a los 500 kilómetros perdió las uñas ya no puede correr cuando le pusieron la herradura andaba miles de kilómetros entonces el hierro fue una revolución tremenda y estos pueblos invaden los pueblos semitas y son los indoeuropeos los griegos es un pueblo indoeuropeo son dominadores de los agricultores y de ahí entonces que la filosofía griega es una filosofía de dominación y, y en Grecia existía la esclavitud y, y los filósofos Aristóteles era libre pero cuando trata al esclavo dice el esclavo es por naturaleza esclavo no es humano claro, cuidado, es humano el que vive en la ciudad, pero la palabra polis es griega, es humano el que vive en la ciudad griega, y el que no vive en la ciudad griega, es bárbaro, más allá del muro de la ciudad, los bárbaro, entonces es una filosofía de la dominación, en cambio, la filosofía semita, que son beduinos del desierto, no hay clases sociales, no es una ética urbana, sino de la hospitalidad del desierto, sí. es igualitaria y mucho más exigente desde un punto de vista ético y demás. Entonces, yo descubrí que, como profesor, como estudiante de ética, hice mi doctorado y demás, estudiamos a todos los griegos. Pero a mí, me digo esto no lo puedo aceptar. Y entonces me metí a estudiar el pensamiento semita para criticar a los griegos y descubrí otra tradición muy distinta en la que me baso, que es la semita, pero que no son solo los judíos. Son los asirios, babilónicos, fenicios, amoreos, eh, arameo también es una lengua semita, y palestinos, hebreos, pero también son semitas, no, los árabes, musulmanes, y los cristianos vienen de lo que yo llamo una secta judía. El cristianismo primitivo es una secta judía. Es pues, decir, si, si quiero una comunidad judía, 100%. Los cristianos somos originariamente judíos el soldado, Dios, su padre, los doce discípulos, todo. lo lo que era distinto a la sinagoga. Entonces ahí hay todo ahora una reinterpretación de muchas cosas, porque en el fondo el judaísmo y el cristianismo son dos comunidades que surgen de un mismo tronco, que es el judaísmo del templo que desaparece en el 70. Ese desapareció. Y la sinagoga tampoco es el judaísmo del templo. Era ya un judaísmo que había surgido en el sexto siglo, antes de la era común en Babilonia, donde empezaron a vivir como extranjeros en muchas ciudades. Y entonces, se adaptaron a una vida que cuando desapareció el templo de Jerusalén, siguieron y fue a la sinagoga hasta hoy. Sí. Y en cambio el, el llamado cristianismo es otro grupo judío, que se va a meter, los eliministas va a aceptar lo que los judíos llamaban Goim, que, llamaba que van a ser pueblos, de... <coughs> y ahí incluso va a empezar una dialéctica distinta lo que se va a llamar los mesáticos, ¿no? los especiales. en fin, eso ya veo bastante y tengo todo enteros sobre estos temas históricos. Bueno. que el hombre era preso de sus, de sus vicios, a eso se referían, ¿no?, con el sentido de ser esclavos. Mira, yo, el Judá, la esclavitud existió también en Biblio, Sirón en Egipto, eh, era una institución del Mediterráneo Oriental y Occidental entre los Romanos, pero los esclavos se iban a casar. Los quintas se llamaban de, de la Iglesia, hacían expediciones, agarraban a miles de personas y las llevaban de esclavos. Y estos esclavos tenían que trabajar para el libre, y entonces ellos predicaban este ser humano de segunda categoría. Claro, no, no, no querían decir que no tenían nacionalidad, eh, lo que pasa que no tenían el crecimiento posible que daba la vida democrática de la ciudad griega. Eran como campesinos bárbaros. Pero eso no les llevaba a despreciar en ello y no apreciar su humanidad. Aristóteles dice, el estudulos no es un átropos, no es un ser humano. Y la mujer lo es en potencia, el varón es realmente humano y el niño también. Entonces, la definición humano lo tenía el varón griego, adulto, libre. Los demás eran modos destituidos de humanidad. Sí era dominio, y en la ética hay dominio sobre Aristóteles, la política muestra muy claro y qué decir el imperio romano el imperio romano tenía casi el 50% de la población esclava que trabajaba para los libres iba las legiones en la Galia, la tomó César después de heroicas batallas y se trajo cientos de miles de esclavos que se distribuían en los campos y que trabajaban para los romanos y cuando justamente no pudieron tener esclavos empezó a venir y llamaron al imperio y, y al fin fueron los germanos los que tomaron el reemplazo del imperio los últimos esperadores eran germanos y ya no eran italianos no eran romanos porque eran más fuertes que los propios italianos que estaban en la decadencia la esclavitud ha sido muy dura pero la, la moderna, la peor de todas y hasta 1888, el occidente ha tenido esclavos. Y el, en el Commonwealth de Inglaterra ha aceptado la esclavitud. John Locke acepta el esclavo. Gran filósofo, fundador del liberalismo, da las razones por las que el esclavo es esclavo. Y también John Locke justifica la conquista de América. Y unas cosas horribles. Pero los filósofos leen la parte buena. Y la mala, como que no la leen. Yo, al contrario. De los autores leo aquello que no se lee. Y dicen cosas horribles. Los europeos y los griegos. Y entonces, por eso soy muy crítico. Pero los míos valen mundialmente hoy. No vale para Europa solo también vale para los chinos y para los hindúes y para los mantúes y, y entramos en una etapa muy bonita, muy bonita, muchas cosas. Y se hizo la obra, a partir del 11 o porque me interesa mucho el ateísmo ante el fetichismo del sistema moral. Van a ver que ahí... Voy a proceder un poco la de... gestión.